escritor, orador, divulgador y miembro del grupo Villena desde su fundación, del que fue presidente durante 12 años. Fue secretario de la Federación Espírita Española y director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años. Desde hace más de 35, viene dictando conferencias en seminarios, eventos, congresos nacionales e internacionales en Europa y América, participando igualmente en numerosos programas de radio y televisión. Y hoy nos va a hablar de este tema tan apasionante como es las vidas sucesivas, respuestas a las desigualdades humanas. Un aplauso para Antonio. Muy buenas tardes a todos. Eh, lamento profundamente que mi compañero Fermín no, no esté aquí para poderles ofrecer la conferencia que él había preparado eh, con mucha dedicación, con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Agradezco también al Ayuntamiento de Faz del Pi, a Joaquín por la organización y a Ramón, el director del hotel, porque siempre que venimos aquí nos sentimos como en nuestra propia casa. Y yo intentaré hacer brevemente esta exposición para que ustedes, muchos de ustedes ya, las cosas que yo voy a comentar aquí ya las conocen, ya las saben, pero siempre es bueno refrescar la memoria respecto a algunas cuestiones, algunos conceptos que condicionan y mediatizan nuestra vida respecto a aquellas situaciones que no comprendemos cuando venimos aquí a la, a la tierra, cuando venimos a la vida. Eh, el tema de las vidas sucesivas, el tema de la reencarnación, es un tema ampliamente explicado y ampliamente comprendido desde hace milenios por distintas culturas, distintas civilizaciones y yo no me voy a extender en este caso, pero eh, si ustedes observan en el título de la conferencia habrán visto vidas sucesivas, respuesta a las desigualdades humanas. Este es el motivo principal de la conferencia, de la charla, que hoy vamos a intentar aquí eh, detallar. Con mucha frecuencia, por una cuestión de tipo psicológico, el ser humano, cuando las cuestiones de la vida le vienen mal dadas, reacciona de diferentes formas. No siempre bien. Con, con mucha frecuencia, como digo, eh, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra forma interna reacciona, eh, cuando no comprende las situaciones que se producen a su alrededor, reacciona de forma contraria a lo que si hubiera tenido el momento o la oportunidad de reflexionar reaccionaría. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho, si yo en aquellos momentos hubiera reflexionado, hubiera pensado, no hubiera actuado de esta manera, no hubiera dicho esta cosa, no hubiera agredido a esta persona verbal o físicamente, porque no somos capaces de accionar, simplemente nos limitamos a reaccionar. Como somos eh, seres en evolución y seres imperfectos, ...lógicamente los defectos que tenemos... ...cada uno de nosotros nos juegan malas pasadas... ...y dentro de ese campo de los defectos... ...y de las imperfecciones... ...hay algo muy importante que son las emociones... ...y son los pensamientos... ...las emociones de las personas y los pensamientos... ...son constitutivos de la parte principal del ser humano... ...que es la psique, el alma... ...lo que estudia la psicología... ...la psicología estudia es la ciencia del alma... ...la ciencia de la psique... ...lo que estudia la filosofía... ...la trascendencia del ser humano... Lo que estudia la historia, la evolución del ser humano, lo que estudia la antropología, la herencia del ser humano y su desarrollo antropológico desde las primeras etapas evolutivas hasta el momento en que nos encontramos ahora. En todas las etapas evolutivas el ser humano encuentra diferencias entre sus congéneres, entre sus semejantes. En todas las etapas eh, de progreso, de avance y de retos que el ser humano eh, se programa y viene a la Tierra encuentra diferencias las diferencias son las que muchas veces motivan esas emociones de las que estamos hablando, esas emociones que muchas veces son constructivas y otras veces son negativas, por ejemplo emociones constructivas pues la compasión la empatía, el afecto el amor emociones destructivas, el odio la envidia, los celos generados muchas veces precisamente por nuestra condición humana imperfecta y deficiente. Pero para todo hay corrección y para todo hay evolución. Dicho esto, debemos de saber que las, las diferencias o las desigualdades que existen entre los seres humanos se pueden catalogar de dos tipos. Unas que son físicas o biológicas, cuando nacemos, y otras que son psíquicas o espirituales. Las biológicas, lógicamente, eh, se fundamentan en aquellas diferencias... ...que el, la persona trae a la vida de forma genética cuando nace... ...derivada de una herencia genética anterior... ...que viene de sus padres, de sus abuelos y de otras cuestiones. Y las psíquicas o las espirituales corresponden a la parte psíquica... ...a esas diferenciaciones psíquicas o espirituales... ...que vienen de la herencia también que esa persona, ese espíritu esa alma trae... ...de vidas anteriores, de cuestiones anteriores. Gracias a Dios en estos momentos estamos llevando una extraordinaria amplitud... ...en lo que son los conocimientos científicos. La ciencia viene a confirmar lo que las grandes filosofías espirituales... ...han ido explicando durante siglos. Por poner un ejemplo, en el campo del que estamos hablando... ...cuando una persona viene a nacer y viene con determinadas diferencias... Eh, ...hoy en día se están haciendo unos progresos extraordinarios... ...dentro del campo de la embriología y del psicoanálisis. Dentro de la embriología hay doctores muy importantes... ...como por ejemplo el doctor Bernal... ...que nos dice que el feto... ...dentro del útero de la madre... ...es capaz de ver, de oír, de sentir, de experimentar... ...de emocionarse... ...y entonces uno se pregunta... ...¿cómo es posible? ¿De qué, en qué momento o de qué forma... ...un feto que realmente no es ni más ni menos que una célula en proceso de desarrollo embrionario y que luego dará a luz a un niño es posible de captar determinadas emociones, determinadas sensaciones, hoy en día es un hecho demostrado por la embriología de que el feto experimenta todo este tipo de cuestiones. Es un ser vivo. Eh, ¿Por qué les comento esto? Porque aún hay embriólogos y psicoanalistas que van todavía más profundamente. Concretamente, el doctor Waller es un psicoanalista de Oxford que ha estudiado precisamente el, el campo de la, del psiquismo perinatal. Y dentro del campo del psiquismo perinatal nos encontramos con una cuestión realmente sorprendente. El doctor Waller dice, la conciencia de la madre gestante ¿eh? es precisamente el ámbito donde se desarrollan, donde se producen ...y donde se evolucionan las experiencias psíquicas del feto, del ser que va a nacer. Y esas experiencias psíquicas que afloran son las que proceden de existencias anteriores. Esta terminología nos está haciendo ver de que ese psiquismo del feto, del ser que encarna... ...del ser que reencarna, del ser que nace, no se crea en ese momento. Tiene una evolución anterior. Hay vida antes de la vida... El ser humano tiene vida antes de la vida. El ser humano está viviendo antes del momento de su nacimiento, aquí y ahora. Esto que lo sabíamos por la filosofía, que lo sabíamos por la filosofía espírita, que lo sabíamos precisamente por las grandes religiones que nos han hablado siempre de que existe vida antes de la vida, ¿eh? pues ahora lo confirma la ciencia. Y es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esas diferencias que muchas veces se producen cuando los niños nacen, hablamos de diferencias biológicas, también vienen hasta cierto punto eh, corroboradas por la ciencia en el apartado de la biología molecular. La biología molecular estudia algo muy importante. Hasta ahora, hasta hace diez años, creíamos simplemente... ...que la herencia genética constituía todo el desarrollo... ...todo el mapa genético, todo el mapa evolutivo del feto... ...de la persona que va a desarrollarse... ...y que esa cuestión condicionaría posteriormente la evolución del niño. Hoy en día, a raíz del año 2000... ...cuando el proyecto genoma Humano descubre lo que es el mapa genético... ...nos damos cuenta de que de eso nada, en absoluto. La carga genética influye exclusivamente como máximo... ...en un 25% del desarrollo evolutivo del niño... Es la epigenética la que tiene una carga del 75% en la evolución y el desarrollo de ese niño. Y es ahí donde se van a producir las diferencias mayores. Sí que es cierto que hay una herencia, sí que es cierto que hay una genética que condiciona, evidentemente, las características físicas en ese 25% o 30%, pero a continuación llega el desarrollo del propio niño y es el que va modificando su estructura mental, su estructura celular, su estructura... Eh, ...biológica conforme va viviendo, conforme va aprendiendo, conforme va teniendo contacto con el entorno... ...conforme se va educando, conforme va experimentando, sintiendo, captando todo aquello que se produce a su alrededor. De ahí que sea tan importante la educación de los padres, precisamente en las primeras etapas del niño... ...para condicionar que ese niño, en función de las circunstancias que trae del pasado... ...pueda superar las deficiencias que trae y al mismo tiempo enfrentar la vida de una manera correcta y adecuada. Esas diferencias biológicas son eso, diferencias biológicas. Pero luego están las diferencias psicológicas y las diferencias espirituales. ¿Cómo son esas diferencias psíquicas, esas diferencias psicológicas? También vienen demostradas por la ciencia en la carga psíquica de la célula. Cuando el niño reencarna, antes de reencarnar, cuando se produce el momento de la fecundación... ¿eh? Cuando el gameto masculino fecunda el óvulo femenino, a partir de ese momento hay una carga biológica, pero hay una carga psíquica. Es decir, se, en ese momento la parte psíquica, el perispíritu del ser humano, se incorpora a la célula biológica y empieza el desarrollo biológico y psicológico. ¿Eh? Esa cuestión es importantísima porque va a, condicionar, va a condicionar el desarrollo psicológico del niño o, la, o el, el momento de partida. Y luego, lógicamente, en esa carga psicológica sabemos, por los conocimientos espirituales que tenemos, que existen eh, ayudas por parte de espíritus que están encargados del proceso reencarnatorio para modificar, para adaptar lo que son las condiciones psíquicas de ese ser que va a nacer ...a la planificación espiritual preencarnatoria que ha traído antes de venir de la Tierra. Es decir, todos cuando venimos aquí venimos con un motivo, venimos con un, con un programa a realizar. Ese programa... Que muchas veces nos es permitido elegir y otras veces, la mayoría de las veces no, por nuestro atraso evolutivo, ese programa cuenta con una ayuda importante. Y esa ayuda importante es la de espíritus de elevada condición, que desde el plano espiritual, antes de venir a encarnar, nos ayudan a elegir las condiciones físicas, las condiciones psicológicas, las condiciones que vamos a vivir, las pruebas y las expiaciones que tendremos que superar y afrontar en la vida. Y esa cuestión, que es la planificación preencarnatoria, se da ya desde el primer momento en el que la célula se integra en el embrión. Lógicamente sabemos, por las explicaciones que nos da la filosofía espírita, de que el espíritu no está ahí, el espíritu está afuera, unido por el cordón de plata al periespíritu que sí está animando el desarrollo del niño, el desarrollo embrionario del niño. Ese desarrollo embrionario, ese desarrollo... Que psíquicamente recibe influencia no solamente de la madre, de la conciencia de la madre, de los pensamientos de la madre, sino que al mismo tiempo recibe lo que él es por él mismo, lo que su espíritu trae, lo que su espíritu lleva. Y en ese desarrollo se empiezan a manifestar ya las diferencias, las diferencias entre las personas, las diferencias biológicas, fisiológicas y psicológicas entre las personas. Luego las espirituales las iremos viendo, porque las espirituales son el nivel moral que cada espíritu trae a la Tierra cuando reencarna. Todas las personas no somos iguales, igual que existen personas sin sensibilidad, sin empatía, los psicópatas, los sociópatas… Son personas que, lógicamente, no tienen una empatía, no tienen capacidad de ponerse en el lugar de los demás. No pueden captar el sufrimiento humano. Y, como no lo captan, realizan actos atroces ¿eh? porque no tienen conciencia de culpa. Mientras que las personas que están elevadas, que tienen un sentido moral, que han ido poco a poco corrigiendo sus debilidades, sus defectos a través de las distintas vidas, de las distintas reencarnaciones, y llegan a la Tierra con un nuevo programa de trabajo a realizar, son sensibles al sufrimiento humano. Son sensibles a lo que les ocurre a los demás y pueden perfectamente ponerse en el lugar de los demás y socorrer a los demás y tener un sentimiento de caridad, de afecto por aquel que sufre, por aquel que lo está pasando mal. El psicópata no tiene esa capacidad porque su nivel evolutivo todavía está es muy primario, se mueve por instinto, se mueve realmente por unas condiciones espirituales primarias como las que nosotros teníamos hace algunos, algunos siglos, algunos años. Dicho esto procederemos diciendo que las desigualdades humanas se manifiestan a través de la reencarnación de forma patente. Solemos siempre culpar a los demás, solemos culpar a los demás de nuestros errores, de nuestras dificultades, de aquello que nos ocurre en la vida. Es más, la tradición cultural y sobre todo religiosa que hemos vivido nos condiciona sobremanera en este campo. ¿Por qué? Porque las religiones nos dicen. No, no, el alma nace en el momento en que se desarrolla el feto el alma nace junto en el cuerpo, ya hemos visto que, es, que no es cierto. Lo hemos comentado por las investigaciones que realiza la ciencia y porque todas las grandes filosofías espirituales nos hablan de que existe vida antes de la vida, que no es la primera vez que venimos a la Tierra a reencarnar ni a vivir experiencias. Lógicamente, cuando el alma, si partimos de la base de que el alma vive una sola vez en el cuerpo y que nace en el momento de, la, de una única vida… Pues, lógicamente, la injusticia es terrible, es tremenda. Si una persona ya viene con deficiencias y con taras psíquicas, psicológicas, espirituales, biológicas, que le van a impedir ser feliz, dice, bueno, ¿dónde está la justicia? No se me permite desarrollarme, no se me permite por mí mismo eh, enfrentar los retos, por mí mismo intentar mejorar para ganar un futuro mejor. Es una clara, eh, un claro atentado a la razón, un claro atentado precisamente a condiciones, a, a pensamientos filosóficos, espirituales y teológicos antiguos, reaccionarios, que lógicamente no satisfacen la razón y que son propios de, del medioevo, del siglo XVI, del siglo XVII, cuando se nos decía, son designios inescrutables de Dios, no se puede entrar en el conocimiento de las causas que producen las desigualdades humanas. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede. El hombre ha evolucionado, el hombre está capacitado para entender el porqué y el para qué se encuentra aquí, el porqué y el para qué del sufrimiento, el porqué y el para qué de su destino, el porqué y el para qué de su origen. El hombre ha desarrollado su nivel intelectual. No tanto su nivel moral, pero ha desarrollado su nivel intelectual y está capacitado para por sí mismo entrar en esas, en esas cuestiones y comprender todas esas situaciones sin que nadie nos tutele, sin que nadie nos diga, no, esto usted no lo puede comprender, usted estos son designios inescrutables. No, no, ¿cómo que son designios inescrutables? No, yo quiero comprender esto, quiero saber, quiero entender y precisamente existen explicaciones al respecto, como las que estamos ofreciendo aquí ahora. En ese caso eh, podemos decir también que eh, muchas veces nos encontramos con una cuestión paradójica, eh, echamos la culpa a Dios. Porque, claro, como la religión nos ha enseñado de que solamente hay una vida y que solamente hay un alma, pues si yo estoy así, con esta tara, y, eh, o, o yo nazco en, un hogar, nazco en un hogar deficiente o en un hogar donde tengo unos padres eh, violentos que no me han querido y que realmente no me van a permitir desarrollarme como persona, el entorno me va a condicionar y los padres, lejos de darme una educación, me van a maltratar, me van a abejar, me van a, a llevar a situaciones desagradables que no me van a impedir desarrollarme. ...como persona, pues evidentemente... ...si parto del concepto de una sola vida... ...y una sola alma en el momento... ...pues evidentemente es una injusticia tremenda... ...no tengo posibilidades... ...estoy condenado... ...y si encima creemos que existe un cielo o un infierno... ...como nos dicen las religiones... ...pues entonces ya apaga y vámonos... ...llegamos a la segunda parte... ...la parte de la injusticia divina... ...y creemos que Dios es injusto, vengativo... ...creemos que Dios es arbitrario... ...que a unos les concede la bondad... ...a otros les concede la maldad... ...que a unos los pone a progresar en un sitio donde todos son facilidades, una sociedad económicamente desarrollada, buenos colegios, buenos padres, a otros los condena los ostracismo, los condena a pasar hambre, en fin, es no es ni más ni menos que la ignorancia del conocimiento de las leyes espirituales que rigen el proceso de evolución del ser humano, existen leyes justas y perfectas puestas por Dios, la justicia divina es perfecta y se basa en una máxima que era del maestro Jesús, a cada cual según sus obras ese a cada cual según sus obras es la máxima de la justicia divina y viene implementado por la trayectoria evolutiva del espíritu, por las leyes de causa y efecto, que aquel que hace algo mal recibe aquello que, que, ha, que, ha, que ha realizado en esta vida o en la siguiente, pero la ley es perfecta, es inmutable, a cada cual según sus obras. Y entonces, claro, cuando uno comprende la trayectoria evolutiva del espíritu se da cuenta que las desigualdades humanas no son ni más ni menos que las diferencias evolutivas que existen entre las personas. Las diferencias que existen, unas personas más elevadas, otras menos, unas personas más malvadas, otras menos, unas personas a nivel del bruto, a nivel del animal, en plan instintivo y otras personas sensibles al arte, a la música, a, a, a, las, a la naturaleza del espíritu, a la compasión por los demás, a la ayuda al prójimo, al desinterés, hay diferencias y esas diferencias se notan. En el salvaje tiene una cuestión y el genio tiene otra cuestión. Y ahí es donde se ve el desarrollo evolutivo, la trayectoria evolutiva del espíritu humano. Por eso es muy importante comprender que no es Dios la causa de nuestras desigualdades ni de nuestros sufrimientos. La causa de, la igualdad, de las desigualdades, la causa de los sufrimientos está dentro de nosotros mismos. Está en nuestras actuaciones erróneas y delictuosas del pasado. Lo hicimos mal, tenemos que cumplir con la ley. Pagar... ...saldar la deuda que hicimos a otros. Y la mejor forma de saberlo es experimentar en nosotros mismos aquello que hemos hecho a otros. Evidentemente, eso es la ley de causa y efecto. Y cuando se comprende lo que es la ley de la reencarnación, ¿eh? pues se da cuenta uno que actúa de forma justa, perfecta y también flexible. Porque la ley de causa y efecto no es una ley de castigo divino, es una ley de educación como nosotros hacemos con los niños. Educamos al niño a que vaya por la acera correcta, a que cruce cuando está el semáforo en verde, a que haga las cosas correctamente y le eh, explicamos que si hace lo contrario va a tener unos riesgos, va a tener unos problemas. Eso es lo que hace Dios con nosotros a través de sus leyes justas y perfectas. Explicarnos que aquello que nos causa dolor, aquel sufrimiento que nosotros tenemos, ...está derivado de nuestros propios actos... ...o de nuestras propias peticiones... ...venimos a esta tierra, a este planeta... ...que es un mundo de expiación y de prueba... ...precisamente a saldar errores de pasado... ...y a aprobarnos... ...a probar en nuestras capacidades... ...a probar en nuestros retos... ...nuestros retos de crecimiento moral... ...de crecimiento espiritual... ...de crecimiento intelectual... ...de crecimiento volitivo... ...es muy importante comprender todo esto... ...y es muy importante comprender que no podemos echar la causa... ...ni a Dios ni a nadie... La causa de las desigualdades humanas está en nosotros mismos, en nuestras acciones del pasado. Y cuando vemos, por ejemplo, esas personas, eh, en cuanto al nivel moral, lo podemos definir claramente. Hay personas que, desde que nacen y van por la vida, tienen una inclinación a realizar el mal. Y muchas veces no pueden dejar de realizarlo. Y hay veces que tienen un momento de lucidez y se preguntan «¿Por qué yo no puedo dejar de hacer el mal?». Y hay otras que tienen una inclinación a hacer el bien constantemente. ¿Por qué unas tienen esa inclinación y otras el contrario? Precisamente por el nivel en el que se encuentran, su nivel evolutivo. Todos partimos de cero y todos tenemos las mismas oportunidades. Y para todos las leyes espirituales son justas y perfectas. En ese caso, las desigualdades humanas propiciadas por nuestros errores del pasado son también una cuestión que viene a marcarnos, a llamarnos la atención respecto a todo lo que nos rodea. Estamos en un mundo donde estamos todos mezclados, aquí hay personas de todo tipo y toda condición, aquí hay personas eh, muy buenas y personas malvadas, aquí hay personas muy inteligentes pero muy malvadas ¿eh? y personas ignorantes pero muy buenas. ¿Cómo se da esa dicotomía? Pues se da también, se da también porque precisamente en el mundo espiritual cada eh, existencia que planificamos, proyectamos o venimos a realizar tiene unos parámetros concretos y adecuados y hay veces… ...que lo que nos interesa es desarrollar aspectos como el amor, la entrega, la renuncia, el sacrificio... ...y a lo mejor la inteligencia no nos es tan importante para esa asistencia concreta... ...y venimos dentro de una familia a entregar todo ese bagaje espiritual que nos va a ayudar a desarrollar esas cualidades. Y la inteligencia no, no es en ese momento tan importante. Y en ese momento el espíritu se programa una existencia dentro de esa realidad, dentro de esa vía, dentro de ese camino. Hay otras veces que ocurre lo contrario. Tenemos un desarrollo moral adecuado y entonces queremos venir a desarrollar más el aspecto intelectual, el aspecto lógico y coherente de las personas que nos, haya comprend nos haga comprender el mundo y la realidad del mundo espiritual. Y es ahí donde nos ...nosotros entramos y es donde nosotros planificamos nuestra existencia... ...nuestra vida, precisamente dentro de ese campo, dentro de esa realidad. Por todo ello, quiero que tengamos en cuenta esta cuestión... ...de que aparte de las diferencias o, o, o las desigualdades físicas, psicológicas... ...y espirituales que hemos explicado, hay también algo muy importante... ...dentro de este campo, y es el hecho... ...de que somos personas para vivir en sociedad... ...no somos islas... ...no estamos aislados cada uno de nosotros... ...venimos en un conjunto social... ...y tenemos la responsabilidad... ...de hacer las cosas lo mejor posible... ...y de ayudar a nuestros semejantes y a nuestra sociedad... ...de la mejor manera posible... ...es una cuestión simplemente social... ...pero es una cuestión espiritual también... ...porque se nos crea libres e ignorantes... ...pero también se nos crea para vivir en sociedad... El ser humano, de la comparación, de la relación, de la interacción entre las personas, extrae sus consecuencias, extrae sus experiencias y puede aprender cómo progresar, cómo caminar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no somos islas, que no somos individuos, que nos podemos retirar como el ermitaño a meditar y ahí seguiremos realizando nuestro progreso espiritual, eso tiene mérito, pero más mérito tiene estar en la jungla de una sociedad como la actual, donde hay realmente unos procesos de desequilibrio muy grandes y que realmente no permiten que el ser humano centre sus expectativas de vida, su filosofía de vida, en base a un orden coherente con las leyes que Dios ha impuesto dentro del mundo espiritual y del mundo físico. Hoy en día lo vemos. Lamentablemente, la sociedad condiciona muchísimo, pero... El campo de que no nos condicione, el campo de nosotros podemos trabajar para que no nos condicione está dentro de nosotros mismos, es conquistar nuestra propia libertad mental y espiritual. Y eso se conquista con esfuerzo, con mérito, porque sin mérito y sin esfuerzo no se consigue nada. Es muy importante que comprendamos esta realidad espiritual, la realidad del mérito. No hay un Dios arbitrario que nos diga, no, no, como tú me caes bien, tú vas a venir esta vida a en una situación extraordinaria, magnífica, para poderte desarrollar fantásticamente bien una sociedad avanzada y tal, y tú vas a venir condenado a estas circunstancias. No es Dios el que nos impone esas cuestiones. Es nuestra propia trayectoria evolutiva, nuestro nivel moral, como he comentado anteriormente, la causa de las desigualdades y también, al mismo tiempo, el que nos está constantemente ayudando a que vayamos progresando día tras día, vida tras vida, personalidad tras personalidad, a ir controlando esas tendencias negativas de nuestro pasado que tanto sufrimiento nos producen. Siempre se dice que el hombre tiene dos objetivos básicos en la vida, desterrar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Eh, la felicidad, y el, la felicidad por ejemplo, o la tristeza, en psicología está demostrado que son estados, digámoslo así, eh, paulatinos, eh, puntuales. Nadie puede estar permanentemente feliz, ni nadie puede estar permanentemente triste. Lo que sí que ocurre, muchas veces, es que desequilibrio de tipo espiritual, precisamente porque el espíritu no se reconoce en esos momentos en su cuerpo físico, porque no está haciendo aquello para lo que ha venido a hacer, y se produce ese desequilibrio, ...pues lo que ocurre es que esas cuestiones... ...degeneran a veces en lo que en psiquiatría... ...se denominan estados alterados de conciencia... ...o enfermedades mentales... ...como por ejemplo la depresión... ...Freud decía que por ejemplo... ...la pérdida de una persona que ha fallecido... ...una persona que muere... ...que no es, no es muy querida... ...nos lleva a un estado de tristeza... ...eso es lógico, eso es coherente... ...pero ese estado de tristeza puede durar una semana... ...dos semanas, tres semanas, un mes, mes y medio... ...pero cuando ese estado de tristeza... ...se convierte... En una obsesión y se convierte realmente, prolongándose en el tiempo, en un estado de ánimo, llega la depresión. Es un ejemplo que he puesto. La depresión puede venir también por otras muchas causas. Pero llega la depresión entonces se convierte en un estado mental perturbador que perjudica al ser humano. Hemos de saber que somos lo que pensamos y lo que sentimos, que nuestro espíritu transmite a través de nuestro perispíritu y nuestro cuerpo físico aquello que piensa y siente, ese ser pensante, ese ser espiritual eterno creado a imagen y semejanza de Dios que no tiene sexo, que no tiene forma, que no tiene cuerpo y que está creado para la plenitud y la percepción y la felicidad ese es el que tenemos que cuidar porque somos nosotros mismos nuestra cuestión aquí en la Tierra, la personalidad que ahora estamos adoptando de hombre, de mujer, en un determinado contexto, son cuestiones temporales, son cuestiones, digámoslo así, eh, muy puntuales. ¿Cómo podemos, 60, 70, 80, 90 años, pensar que son toda una vida cuando la vida es eterna, cuando el infinito, cuando nuestro espíritu es inmortal, cuando son miles de años los que llevamos de trayectoria evolutiva, reencarnando, equivocándonos, acertándonos? teniendo grandes satisfacciones, viniendo con muchos espíritus que ahora son nuestros familiares, con los que hemos venido anteriormente y con los que volveremos a venir, porque tenemos tratos con ellos, porque tenemos deudas pendientes, porque tenemos compromisos de evolución y de progreso y de felicidad conjunto. Todo eso es importante que lo sepamos. Así pues, las desigualdades humanas, siempre la causa se encuentra en el pasado delictuoso, nuestro, cuando son desigualdades en el aspecto negativo, cuando son en el aspecto positivo, lógicamente son méritos que el espíritu ha ganado en su trabajo, en su esfuerzo, en su lucha constante y evolutiva. En todo el campo, en todo el campo de la reencarnación. En todo el campo de la reencarnación hay quien nos dice que eh, la mente juega un papel, digámoslo así, disuasorio respecto al tema del sufrimiento. Hay quien dice, no, yo es que el sufrimiento eh, lo puedo soslayar, por ejemplo, con una meditación. Evidentemente, la meditación... La meditación ayuda muchísimo ¿eh? a lo que es el control mental, la calma mental de la persona y a no ir, como dicen los orientales, teniendo una mente como el monoloco, que ellos hablan del monoloco en el sentido de que no controlamos ni nuestros, ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Y empiezan a pasar por nuestra cabeza y cuando no tenemos un control emocional y un control mental, automáticamente esos pensamientos y esas emociones se encadenan y nos llevan a cometer errores. Errores que luego contra otros y contra nosotros mismos, errores que luego van a repercutirnos en base a la ley de causa y efecto y van a generar desigualdades en nosotros y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hemos de saber que sí, a través de la meditación se puede controlar el sufrimiento en parte. Pero la realidad no se puede modificar con la meditación. Podemos modificar nuestro cerebro, nuestro campo mental, eso es cierto. De hecho, los neurólogos están demostrando la plasticidad cerebral. Es decir, si nosotros estamos constantemente alimentando determinados tipos de pensamientos, esos pensamientos nos llevan a unas acciones determinadas. Y esas acciones determinadas nos llevan a unos hábitos determinados. Y esos hábitos determinados se convierten en estados de ánimo determinados. Ya lo decía Aristóteles hace dos mil años. El pensamiento lleva a la acción, la acción lleva al hábito y el hábito lleva al carácter. Entonces, si somos capaces de conseguir un carácter correcto en base a las leyes espirituales, sabiendo que tenemos errores, sabiendo que nos vamos a equivocar porque somos imperfectos, pero en el momento en que detectemos la imperfección, intentar corregirla, repararla, ¿eh? entonces en ese campo estamos progresando. Por poco que hagamos, por poco que hagamos, estamos ya progresando, estamos avanzando. Entonces, hemos de saber que, aparte de esa cuestión, hay una cosa muy importante, que es el control de nuestros defectos morales. Es difícil saber cuáles son los defectos que cada uno tenemos. Es complicado, porque muchas veces no realizamos, por la vida que llevamos, ese análisis, esa introspección personal que cada uno de nosotros debería de realizar cada día para saber las cosas que… ...ha hecho correctamente o le han hecho sentir bien... ...y las cosas que no ha hecho correctamente... ...y no lo han hecho sentir bien... ...siempre poniéndonos en el lugar de los demás... ...teniendo empatía respecto a los demás... ...podemos comprender... ...si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto... ...podemos decir, bueno... ...lo que yo le he hecho a esa persona... ...si esa persona lo hubiera hecho a mí... ...yo cómo me hubiera sentido... ...con ese planteamiento tan sencillo... ¿eh? ...podemos descubrir... ...cuáles son precisamente nuestras taras... ...nuestras deficiencias morales... ...nuestras imperfecciones... Esos orgullos, esos celos, esas envidias, esos egoísmos, ese odio, esa ira, que muchas veces generan en nosotros perturbaciones que cuando estamos en periodo de reflexión no caeríamos en esos errores, pero es nuestra naturaleza la que nos impele, porque hemos de saber que somos una naturaleza compuesta de tres elementos, un espíritu, un periespíritu. ...y un cuerpo físico... ...y muchas veces el perispíritu... ...que es donde anidan muchas veces el cuerpo de deseos... ...pues nos hace cometer errores... ...que sin la reflexión adecuada no hubiéramos cometido, con la reflexión adecuada no hubiéramos cometido, no hubiéramos caído en ello. Y muchas veces nos arrepentimos de esas circunstancias. Es importante que comprendamos esto. Necesitamos conocernos a nosotros mismos en este campo, en el campo de los defectos morales, para intentar rectificar, porque en eso está la clave del destino futuro. Estamos hablando de las desigualdades, del sufrimiento, de la imperfección, pero es que la imperfección es inherente al sufrimiento. El sufrimiento proviene de la imperfección, de los errores que cometemos vida tras vida. Si somos capaces de eliminar la imperfección, eliminamos el sufrimiento. Esto, lógicamente, no se hace de una vida para otra, no se hace de un día para otro, pero es un trabajo interno. Sócrates decía, una vida, una vida que no sea meditada no merece la pena ser vivida. Es decir, una vida no reflexionada no merece la pena ser vivida. Y, efectivamente, necesitamos mucha reflexión. Si nosotros ahora nos centramos y empezamos a pensar en el día a día que llevamos, nos sorprenderemos de las pocas veces que reflexionamos al cabo del día sobre nuestras actuaciones, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros sentimientos. Que sepamos que en función de los pensamientos, sentimientos que alberguemos, emociones que transmitamos y acciones que realicemos, así muchas veces luego la ley de causa y efecto nos retribuye. ¿eh? Entonces, si queremos hacerlo de una manera consciente, comprendiendo las leyes espirituales que nos llevan a la dicha, a la felicidad y a la perfección, debemos de empezar por nosotros mismos a corregir todas esas circunstancias. Y nos liberaremos de muchas cuestiones sufrientes que derivan, precisamente, de nuestras imperfecciones. Y esas desigualdades que observamos no serán tales, en el libro de los espíritus nos explica Alan Kardec de una manera extraordinaria, concretamente, no solamente las desigualdades eh, humanas, sino las desigualdades sociales. Y Kardec lo dice claramente. Las desigualdades sociales están producidas por los sistemas sociales del ser humano. No tienen nada que ver con las desigualdades individuales. Y las desigualdades sociales se corregirán cuando el egoísmo desaparezca de la Tierra. Lógicamente, estamos en ese proceso porque muchos de los que están aquí escuchando saben que estamos en un momento de transición planetaria, en un momento en el que el planeta va a cambiar de ser un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. En los mundos de regeneración sigue existiendo la imperfección, por supuesto, porque el ser humano no perfecciona ni se hace, ni llega a la plenitud de una manera automática, necesita miles de años para conseguirlo, pero aunque existe la imperfección no existe la maldad. Y el hecho de que no exista la maldad, es un acicate extraordinario para que los seres espirituales, las personas encarnadas y desencarnadas, las que están en el plano de allá y las que estamos en el plano de acá, puedan desarrollar y aprovechar el tiempo de una manera extraordinaria. Y lo aprovechan en base a eso, en base a su propio desarrollo moral, en base a su propio desarrollo volitivo, de aquellas cualidades y capacidades que realmente eh, interesa al espíritu humano conseguir para ir creciendo y alcanzando mayores niveles de felicidad. ...de equilibrio y de armonía interna. Eso es un mundo de regeneración y vamos encaminados hacia eso, pero hasta ahora no nos merecemos estar en ese mundo porque estamos aquí. Un mundo donde hay controversias, donde hay maldad, donde hay traición, donde hay errores, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Y es la cuestión con la que estamos lidiando. Y si es la cuestión con la que estamos lidiando es porque lo hemos pedido así... Y aquí hemos venido a realizar un trabajo que tenemos que hacer. Hemos de descubrir cuál es ese trabajo. Hemos de descubrir cuál es esa actitud, la actitud correcta, para enfrentarnos adecuadamente a estas situaciones. Así pues, debemos de pensar siempre que la justicia divina, como he comentado anteriormente, es perfecta, da cada cual según sus obras y que el espíritu humano en su proceso evolutivo, cuando va viniendo vida tras vida, se va programando cada vez retos mayores, como es lógico. Nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir evolucionando, porque Heráclito, que era un filósofo antiguo que sabía mucho, decía, solo el cambio permanece. Todo es cambio en la vida. Si ustedes lo analizan, verán que todo es cambio, está todo cambiando. La física cuántica nos dice, la energía no se crea ni se transforma, la energía no se crea ni se destruye, se transforma efectivamente. Todo se transforma. Estamos en constante cambio. Nosotros mismos, a nivel celular, estamos aquí y ya no somos los mismos dentro de media hora que anteriormente. Nuestro cerebro no es el mismo ahora que dentro de diez minutos, porque estamos constantemente, nuestras neuronas están constantemente muriendo. Mueren al cabo del día más de diez mil neuronas y vuelven a nacer otras tantas, diariamente. Y lo mismo ocurre con nuestra regeneración celular. Está todo en proceso de cambio, en proceso de transformación. Nosotros, como espíritus inmortales que somos, como espíritus que vamos en el sendero de la evolución, debemos de saber que no hay nada inmóvil, no hay nada que esté, digámoslo así, quieto y que debemos de acompañar ese cambio. ¿Qué es ese cambio? Pues ese cambio no es ni más ni menos que el progreso y la evolución, que Dios impele a toda su creación. Dios, cuando crea… En el mismo momento de crear, impele a la creación el movimiento, el cambio, la transformación, el progreso, la evolución hacia estados más perfectos. Lo comprobamos en la naturaleza y lo comprobamos en el ser humano. En la naturaleza, cuando vemos y observamos la infinitud y la perfección de las galaxias, de los soles, de las estrellas. Y en el ser humano, cuando comprobamos la diferencia en que hay entre seres angélicos y seres perfectos, como un Jesús de Nazaret, como un Buda, y nosotros mismos, seres imperfectos, con debilidades, con defectos, con instintos que todavía no sabemos controlar ni sabemos definir. ¿Eh? Por todo ello, no tengamos miedo, porque estamos en un camino de esperanza, porque no hay mayor esperanza que saber que la muerte no existe, que seguimos viviendo después de la muerte, que volveremos a reencarnar, pero eso sí, hemos de saber que somos consecuentes, debemos de ser consecuentes con nuestra acción y nuestra actitud aquí y ahora. En base a lo que hagamos, así cosecharemos. ¿Qué mayor grandiosidad la de Dios que crear un espíritu a nosotros y otorgarnos al mismo tiempo la gran dádiva divina de ser los dueños de nuestro propio destino, darnos libre albedrío y darnos capacidad para decidir por nosotros mismos, para sembrar por nosotros mismos el destino que queremos tener, un destino feliz o un destino desdichado, un destino futuro libre de entorpecimientos, de sufrimientos, de dolor o un destino en expansión, lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de empatía, lleno de trabajo por los demás, lleno de servicio etcétera, etcétera. Que sepamos que ese gran paradigma que busca el ser humano del que he hablado antes, que es la felicidad, no se encuentra nunca en las cosas externas, se encuentra dentro de uno mismo. Y la mayor felicidad que se puede encontrar en los niveles en que nosotros nos encontramos aquí es en la paz interior. Y la paz interior llega al ser humano cuando su espíritu reconoce que está haciendo ese programa del que hemos hablado antes, que venimos a la Tierra a cumplir y a realizar aunque ese programa sea el más insignificante que nos pueda parecer, aunque sea el más doloroso que podamos sufrir, aunque sea el más ignorado que podamos encontrar. Personas que a lo mejor se encuentran en una vida simplemente para sufrir y para ayudar a otro que sufre más que ellos, pero vienen ahí a darle un ejemplo. Esa cuestión que puede pasar desapercibida es de un mérito espiritual extraordinario. Porque no todos estamos en capacidad de hacer eso. Y esa persona pasa desapercibida y está con su sufrimiento y ayudando al sufrimiento de los demás y olvida al propio por ayudar al otro, por entregarse al otro. Eso es de una grandeza moral extraordinaria. Ese espíritu no necesita en esa existencia, si ha venido a hacer esa prueba, nada más que cumplir con esa prueba o cumplir con esa expiación. Si cumple, está progresando. Está alcanzando mayores niveles de conciencia y de evolución. Estamos terminando, porque son las 8. yo me gustaría seguir aquí hablándoles de todas estas cosas, pero deben ustedes de comprender que el tiempo es limitado y aquí nuestro amigo Joaquín nos va a, eh, nos va a llamar la atención. Simplemente me gustaría terminar con una frase para que vean ustedes lo que sabían antiguamente esta, esta gente que, que, que, vamos, que, que nos ha precedido… Y que, ...y que, vamos, y que tanto tanto sabían de la de la, de la de la vida y sabían del mundo espiritual... ...y sabían concretamente de lo que son la, lo que estamos hablando ahora, las desigualdades humanas. Había un filósofo en la antigüedad llamado Plotino que decía... ...es un descubrimiento reconocido, descubrimiento reconocido ya en el siglo IV... ¿eh? ...desde los tiempos de la antigüedad, dice... Es un descubrimiento reconocido de los tiempos de la antigüedad que si el alma comete fallos y errores será condenada a expiarlos sufriendo castigos en el plano espiritual, castigos tenebrosos, y luego se le permitirá pasar a nuevos cuerpos y recomenzar sus pruebas. Nos está hablando precisamente de lo que estamos hablando aquí, cuando nosotros hacemos las cosas mal, sufrimos en el plano espiritual y luego tenemos que volver aquí a pasar las pruebas y a recuperar. De hecho, Carden en el libro de los espíritus nos habla no, en el cielo y el infierno nos dice que hay tres cosas importantes en la reparación de las faltas, no nos da tiempo hablar de esto, una de ellas la primera de las cosas es el arrepentimiento la segunda la expiación y la tercera la reparación hay veces que creemos que con arrepentirnos es suficiente no es suficiente el arrepentimiento es la primera fase de reconocer el error luego llega la reparación perdón, llega la expiación, pagar la deuda que hemos hecho a otros que tenemos con la ley comprometida por haber hecho daño a otro y luego llega la reparación necesitamos reparar con esa otra persona a la que le hemos hecho el daño reparar el mal por el bien esas tres cuestiones que son importantísimas son la pieza clave de lo que es el mundo espiritual y las desigualdades del mundo espiritual de las que no nos da tiempo hablar aquí que también allí en el mundo espiritual existen desigualdades pero no desigualdades de trato desigualdades evolutivas en base al nivel que cada uno, al que cada uno va cuando desencarna ¿Eh? Entonces, eso no nos da tiempo explicarlo. En otra ocasión, con más tranquilidad, podremos hablar de ello. Yo les agradezco la, la, la atención que nos han dispensado. Ruego, discul Ruego disculpen los errores. Podemos hablar en, en otro momento. Podemos un tiempo para hacer unas preguntas que pueda responder. Exactamente. Porque en realidad, si tuviera que explicarlo, nos llevaría días. O sea, no bastaría, no bastaría. llevamos muchos años de estudio, entonces les haría falta mucho tiempo. Eh, eh, no obstante, este, esta conferencia de hoy es el preámbulo de las quintas jornadas del Mediterráneo que se van a desarrollar a partir de mañana, todo el fin de semana, en, en el Hotel Robert Palace. Por lo tanto, si alguna persona que tenga interés en asistir, que no esté inscrita en ella, pero que desea asistir, con toda libertad puede acudir allí... Y, ah, y allí por ejemplo, el... en el Robert, el Robert Palace, ¿eh? Palace eh, tenemos las quintas jornadas espirituales del Mediterráneo donde vamos a tratar algunos aspectos eh, concretamente sobre el tema de la eh, asistencia eh, y promoción social eh, desde, eh, en los centros espíritas. Y eh, una cosa, pero hay que apuntarse en aquí en el Robert Palace. Eh, si tiene interés, van ustedes allí, en el eh, Robert Palace, a partir de las 10 de la mañana. Ah. Eh, y, y allí pueden seguir escuchando. Ahora lo que sí podemos es eh, 10, 15 minutitos, todo lo más. Si tienen alguna pregunta que hacerle, Antonio, con mucho gusto, les va a... Yo le, les agradezco que alguna, no por nada, sino porque están grabando y al menos que quede bien, que quede bien, ¿no? Creo que menos que una pregunta, una pregunta, ¿eh? aunque sea una pregunta de fuego amigo, que dicen ahora, ¿no? No le llaman fuego amigo ¿No eso. a eso. Hola. Y felicidades, tu barro, nada, que... nada, tranquilo. Eh, yo tengo una pregunta que a mí me inquieta bastante. Eh, me gustaría saber por qué, si una vida anterior ha de servirnos como lección, ¿por qué no las podemos recordar? Pues muy sencillo. Bueno, se lo, le voy a explicar rápidamente. Eh, el, el, el hecho de, la, de no recordar las vidas anteriores obedece a nuestro nivel evolutivo. Es decir, nosotros en el nivel en el que nos encontramos no nos es permitido reconocer las vidas anteriores. En niveles espirituales, en niveles evolutivos superiores, por ejemplo, mundos que nos llevan miles de años de adelanto, otras humanidades que hay como nosotros, que han pasado por aquí, que han pasado por allí, tienen capacidad para reconocer las vidas anteriores, porque ya no existe la maldad, no existe el rencor, no existe el odio. Entonces, fundamentalmente, se lo hago muy resumido, obedece a dos aspectos, uno espiritual y uno biológico. El biológico, que el cerebro del niño cuando nace es un cerebro nuevo. En el cerebro nuevo la memoria... No se puede implementar. Una memoria anterior no se puede implementar. Sin embargo, la prueba evidente de que venimos de atrás es que en el inconsciente que no está en el cerebro, los psicólogos, los psiquiatras, Brian Wies, eh, Albert de Rochard, un montón, podemos Helen eh, Bambach, Edith Fiore, un montón de gente que trabaja con el inconsciente, ¿eh?, puede llegar a retrotraer a la persona a vidas anteriores y encontrar los traumas que producen en esta vida situaciones del pasado, realmente muy fuertes emocionalmente para el espíritu, que lo condicionaron y todavía la sigue arrastrando psíquica y espiritualmente en esta vida. En ese campo trabajan los psiquiatras y los psicoanalistas, en ese campo, y en ese campo se demuestra que la reencarnación es un hecho. Porque si una persona tiene ahora una fobia, una manía, un, una, un, un trauma psicológico o incluso esquizofrénico, puede producir de una conciencia de culpa motivada por un hecho en el pasado. Y eso lo descubren los psiquiatras. En el momento en que descubren el origen, hacen la catarsis con el paciente, le explican cuál es la cuestión y la persona, al saber de dónde proviene, automáticamente desaparece el problema. Explicación y demostración científica de la reencarnación en el campo de que venimos de atrás, por lo del cerebro. Y luego está el aspecto espiritual, el aspecto moral que es el más importante. Dios no permite que nosotros, en los niveles espirituales que tenemos, podamos reconocer nuestras vidas anteriores, por una razón muy sencilla. Nosotros venimos en una familia, en un entorno familiar, y a veces venimos con personas que son enemigos nuestros del pasado a los que les hicimos mucho daño y venimos a pagar esas deudas, si él pudiera recordar lo que yo le hice o yo pudiera recordar lo que yo le hice a él, tengo dos opciones, o perdonar a la persona o enzarzarme en una lucha a muerte porque el odio, el odio es más fuerte que la capacidad de perdonar. Entonces Dios se vale, las leyes divinas impuestas por Dios se valen de esa situación para ponernos en los ambientes adecuados y con las personas adecuadas para que, reformemos eso, para que, sin saber de dónde venimos, por los lazos de madre, padre, hijo, hermano, hermana, ese afecto que nos podamos tener, rescatar deudas del pasado, empezar la reconciliación, que luego seguirá en el plano espiritual, pero de momento ya en el mundo físico. Eso por el lado negativo, pero el lado positivo, si supiéramos que hicimos las cosas muy bien en vidas anteriores, posiblemente nos sirviera para levantar nuestro ego, nuestro personalismo, nuestro orgullo, y nos impediría progresar en la humildad. Y en el restringir el orgullo. Por eso digo yo que hay muchas explicaciones. No puedo seguir extendiendo porque vamos cortos de tiempo. Otra pregunta. Hola. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. tiempo de que se caiga algo más hay una vida eterna uh -huh. y lo sé desde que era muy pequeña ya tu guía. entonces yo quisiera saber si cuando te vas al otro plano como usted bien ha dicho antes que hay un tipo según la evolución que lleva tu espíritu uh -huh. no lo que has hecho aquí si eso de alguna manera eh, nosotros cuando nacemos tenemos unos guías espirituales muy fuertes es cierto ¿no? Tenemos un hasta guía espiritual que va desde que nacemos hasta que, hasta que morimos, e incluso después de la muerte también. Pero esos guías espirituales que nos acompañan para cumplir nuestra propia misión y superarnos, aparte de que están en esta encarnación, ¿son ya de, eh, ¿pueden ser perfectamente familiares de otras vidas? Vamos a ver, yo lo explico. O, le explico. o, o espíritus afines. Le explico, le explico. Eh, normalmente eh, llevamos lo que dice la Iglesia, el Ángel de la Guarda, ¿no? sí es el guía espiritual. Ese, ese ser, lo dice la palabra, es un ser angélico, es un ser perfecto. Ese ser no es un apuntador, no es un consejero. Ese ser viene a ayudarte y puede venir contigo de vidas anteriores, incluso a ver de anteriores. es un ser casi casi perfecto, ¿me entiende? Ese ser no es un familiar. No confundamos, no confundamos el guía con un familiar no lo confundamos porque es un ser de más evolución, de más elevación. Eso lo llevamos todos. Lo que ocurre es que ese ser no puede interferir nuestro libre albedrío. Ese ser está para animarnos, para apoyarnos en las dificultades, para insuflarnos bondad, para insuflarnos ánimo en las, en la, en las aflicciones. Por ejemplo, hemos tenido una desgracia. Y entonces, nosotros no vemos a ese ser, pero tú cuando estás durmiendo, sales al plano espiritual y ese ser te recoge, intenta explicarte, ayudarte, intenta consolarte, te da ánimo y te dice, bueno, sigue adelante, porque esta prueba que has pasado, necesitabas pasar por ahí y debes de seguir continuando, caminando, porque el mundo espiritual tiene muchos recursos para ponerse en contacto con nosotros y ese es uno de los que más utilizan. ¿eh? Entonces, no creamos que son espíritus que han venido con nosotros como familiares, porque mirándonos el nivel que tengamos nosotros yo no soy sé el suyo, de luego el mío no es ni una gran cosa pero en ese sentido, mirándonos a nosotros mismos nos queda todavía mucho hacia la angelitud hacia la perfección, entonces claro son seres casi perfectos y vienen con nosotros, entonces no son apuntadores hay gente que cree que el guía espiritual está constantemente con él todos los días y a todas horas en el oído diciéndole cosas eso no es el guía espiritual ¿eh? eso no es el guía espiritual claro, puedes tener otros espíritus eso sí una cosa es el ángel de la guarda, el guía espiritual, que es el protector de la materia, que está te acompaña, y otra cosa son espíritus que vienen que, que vienen también contigo a ayudarte, familiares, eso sí, son espíritus familiares que has podido tener en otra vida, o, fa, o espíritus amigos en función de determinados trabajos que vengas a realizar, personas, por ejemplo, concretamente que vienen con una facultad mediúnica a realizar un tipo de trabajo, de curación o de ayuda a los demás o de cualquier otro tipo de cosas, pues esos tienen, para esa facultad, tienen su protección que les ayuda en el desarrollo, en el trabajo y en la evolución de esa facultad, ¿me entiendes? Y, y muchas personas, eh, nuestros propios familiares, cuando, cuando están en buenas condiciones, ...dejamos el cuerpo físico... ...esos familiares muchas veces quedan alrededor nuestro... ...si están en buenas condiciones... ...a veces eh, cuando ya se elevan... ...luego pueden venir en un momento determinado... A ...ayudarnos y todo eso... ...tengamos en cuenta que el mecanismo... ...de conexión con ellos es el pensamiento... ...y el pensamiento es una fuerza... ...está demostrado por la ciencia que la telepatía... ...es un hecho, una realidad... ...entonces el pensamiento, claro... ...en función de nuestro nivel emocional y mental... ...conforme pensamos y conforme sentimos... ...atraemos un tipo de espíritu u otro... ...si yo estoy todo el día pensando en cosas... ...o haciendo cosas que no son correctas... ...que van en contra de las leyes de Dios... ...y cosas que no son correctas... ...pues lógicamente sintonizo con espíritus de la misma condición... ...exactamente igual... ...pero por frecuencia vibratoria... ...como ocurre con las ondas de radio... ...exactamente igual... ...y atraemos ese tipo de... ...entonces me cuesta mucho más desembarazarme de esas situaciones... ...y conectar con ese guía del que estamos hablando... ...y con ese protector... Si nosotros somos capaces de encauzar nuestra vida ordenadamente, con un control mental y emocional adecuado y superando, intentando primero, como ha dicho esa señora, amarnos a nosotros mismos. Pero el amarse a uno mismo es comprender lo que realmente necesitamos, no lo que queremos. Hay que distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos, que muchas veces confundimos las cosas, lo que necesitamos es nuestro progreso espiritual, que para eso venimos aquí. Y ese progreso espiritual a veces es doloroso, porque necesitamos pagar cosas y aceptarlas de buen grado. ¿eh? Yo, no quiero extenderme. Yo extenderle. quisiera, poner, con este guía que llevamos dentro, que es tuyo superior, tuyo más elevado, bueno, a mí me gusta llamarlo así, en el día del cumpleaños que, que cada día cumples, es un buen momento para poderlo llamar, hacer un autoanálisis... Bueno, nosotros dentro no llevamos ningún guía, ¿eh? Dentro no. Que dentro no llevamos ningún guía. No, pero... nuestro... El guía del que usted habla es independiente. El que le he dicho yo es independiente. ¿eh? Sí, lo que usted habla es el espíritu, es lo que somos realmente. Nosotros somos nuestro espíritu. Lo que estamos viendo aquí es nuestro cuerpo. Es nuestra personalidad aquí ahora. Personalidades hay tantas como vidas: 17.000. 20.000, las vidas que tengamos. Unas veces vengo con una personalidad de hombre, otras veces vengo con una personalidad de mujer. El periespíritu, que es el psiquismo, el cuerpo intermedio entre el espíritu y el cuerpo físico, se adapta en esa, a esas personalidades. Pero el espíritu no. El espíritu es uno y único, es la individualidad, es el ser eterno, el ser que cambia. A través, se modifica, va creciendo a través de las experiencias del perispíritu y del cuerpo físico. Y a la vez, el cuerpo físico, el espíritu recibe la influencia del, del, del ser espiritual, del ser profundo. Bueno. ¿Y, es, y es cierto que en otros planos, cuando te vas, cuando falleces en esta vida, sí. hay eh, archivos arcaicos muy elevados, que ahí es donde de alguna manera se graban todas tus buenas acciones, no, no, no. las malas también o no se graban en su conciencia. Sí, se graban en se su conciencia. Se graban en su conciencia. ¿Eh? Decía un filósofo mmm, muy, muy, muy... Vamos, uno de los grandes pensadores de la humanidad, se llamaba Immanuel Kant, decía, Solo hay mente, solamente hay dos cosas, solamente hay dos cosas que me producen admiración. Cuando miro para arriba el celo estrellado que hay sobre mí... Y la, ley moral, y la ley moral que hay en mi conciencia, en mi interior. Entonces, la conciencia, nosotros todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, todo, se graba en nuestra conciencia, en nuestro propio espíritu. Eh, bueno, yo… Terminamos ya. no Yo me gustaría, antes que nada, agradecer la asistencia, el respeto, la atención. Y bueno, ojalá eh, tengan... Yo les, les quiero pedir disculpas porque apenas ha dado tiempo a preparar la conferencia en el sentido de que el conferenciante iba a ser otro, pero esta misma mañana ha tenido una incidencia y no ha podido venir. De todas formas, les agradezco la paciencia y les agradezco eh, la disposición de estar aquí. Eh. Muchas gracias, hasta la próxima.